Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno amigos, quiero invitarlos a que sean parte de este canal, de este querido canal que hago con tanto amor para todos ustedes, para vos especialmente, porque realmente eh, YouTube nos dio una, una herramienta más al ser partner hace poquito, que somos partner de YouTube, y bueno, la plataforma me dio la posibilidad de poder hacer que las personas que quieran y que puedan básicamente ayudar al canal a que siga creciendo a que siga desarrollándose eh, pueda pueda hacerlo bueno es muy sencillo al lado del botón de suscribirse tenés eh, el botón que dice unirse eso significa que te estás uniendo a la familia acá de Nando capo gaming que estamos eh, que estoy básicamente planteando para que bueno el canal siga desarrollándose siga creciendo como lo venimos haciendo por lo menos hasta ahora no eh, ¿Qué significa que tú unís? Bueno, significa que yo puedo hacer material exclusivo para vos. O sea, puedo hacer eh, en la pestaña de comunidad, simplemente agarro y subo fotos o subo imágenes o subo encuestas o te hago una pregunta directa de si te gusta cómo está yendo el canal, si no te gusta, qué cambios harías, qué podemos planificar para el futuro. Eh, podemos hacer partidas con subs, eh, partidas con, con gente de manera exclusiva y eso está buenísimo porque hay un montón de cosas, de herramientas creativas que te da YouTube para poder eh, desarrollar este, esta herramienta, digamos, que, que te da, que está muy muy buena. Bueno amigos, ojalá se unan, sean parte del canal, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.